Son las unidades de medida más grandes que el metro. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Tomando como base el metro y su abreviatura es M, del lado de los múltiplos tenemos el prefijo griego deca, acompañado del nombre de la base, metro, que sería deca metro. Su abreviatura es dam y equivale a 10 metros. El siguiente es ecto, el prefijo griego ecto, y acompañado siempre del nombre de la base, en este caso es metro, y es hectometro. Su abreviatura es HM y equivale a 100 metros. El que sigue es el, el prefijo griego kilo, acompañado del nombre de la base, que es metro, y su abreviatura es KM y equivale a mil metros todo considerando la base de un metro del lado de los sumúltiplos. el, el prefijo griego es deci acompañado del nombre de la base metro decímetro su abreviatura es dm y equivale a 0.1 metros el, que, el prefijo que sigue es centi acompañado del nombre de la base metro centímetro centímetro y su abreviatura es M y, es, y equivale a 0.01 metro. El siguiente prefijo griego es MILI, acompañado del nombre de la base, que es METRO. Milímetro. Y su prefijo o su abreviatura es MM. Y equivale a 0.001 METRO. De la base hacia la izquierda son mayores que el metro. De la base hacia la derecha son menores que el metro. El prefijo deca significa 10 veces, por esto tenemos aquí 10 metros. Hecto, el prefijo hecto significa 100 veces, por ejemplo, aquí tenemos 100 metros. El prefijo kilo. Significa mil veces. Y aquí tenemos mil metros. Del lado de los submúltiplos, el prefijo griego tesi significa una décima parte. Si vemos la posición del número, después del punto decimal empezamos a contar. Entonces es décimos. ¿sí? Por eso es décima parte. El siguiente centi de centímetro que significa una centésima parte. Entonces tenemos después del punto, contamos las posiciones décimos, centésimos, una centésima parte. El siguiente perfijo es mili, de milímetro, que significa una milésima parte. Después del punto empezamos décimos, centésimos, milésimos, una milésima parte. Bueno, veamos el primer ejemplo de múltiplos y submúltiplos del metro. Aquí tengo una escalera. En el centro de escalera tenemos el metro, que es la base de unidad de medida. En los escalones de arriba tenemos los múltiplos. En los escalones de abajo tenemos los submúltiplos. Para convertir de múltiplos a submúltiplos tenemos que bajar en esta dirección. Y por cada escalón que bajemos vamos a multiplicar por 10 para convertir de submúltiplos a múltiplos vamos a subir en esta dirección y por cada escalón que subamos vamos a dividir entre 10 veamos el primer ejemplo si convertimos 3 metros a centímetros bueno, vamos a ubicar primero dónde se encuentran los metros. Entonces aquí tenemos los metros. Y localizamos el, el otro, la otra abreviatura y se encuentra acá. Entonces vamos a bajar los, los escalones. ¿Cuántos escalones bajamos? Uno y dos escalones. Entonces tenemos que multiplicar los tres metros por 10 y por diez. Entonces tenemos 3 por 10 y después por 10. 3 por 10 son 30, por 10 son 300. 300 centímetros. Eso significa que 3 metros es equivalente a 300 centímetros. Otra forma de hacerlo es, tenemos los 3 metros y como multiplicamos 2 veces por 10, agregamos 2 veces 0. Y esto es igual a 300 centímetros. Y concluimos que 3 metros equivale a 300 centímetros. Segundo ejemplo. Vamos a convertir 80 metros a hectómetros. Buscamos dónde están los metros. Aquí se encuentra el prefijo de los metros y buscamos donde se encuentran los hectómetros entonces aquí se encuentra entonces en este caso vamos a subir la escalera ¿Y ¿cuántos escalones subimos? uno y dos entonces vamos a dividir dos veces para encontrar eh, el equivalente de hectómetros entonces tenemos 80 dividimos entre 10 y el cociente es 8 este 8 lo volvemos a dividir entre 10 y me da como resultado .8 hectómetros otra forma de hacerlo es tenemos 80 metros y vamos a recorrer el punto ¿cuántas posiciones? dos posiciones porque estábamos dividiendo dos veces entre 10 entonces aquí tenemos el punto y dimos 1 y 2 y aquí ponemos el punto entonces concluimos que sería 0.8 hectómetros tercer ejemplo vamos a dividir a, vamos a convertir dos decámetros a milímetros bueno entonces vamos a ubicarlos tenemos que encontrar los decametros que aquí se encuentran y ubicamos los milímetros que aquí se encuentran en este caso vamos a bajar la escalera ¿cuántos escalones bajamos? 1 2 3 4 escalones por lo tanto vamos a multiplicar por 10 4 veces entonces tenemos 2 Decametros por 10, por 10, por 10, por 10. Entonces multiplicamos 2 por 10, son 20. Por 10 son 200. Por 10 son 2.000. Y por 10 son 20.000. Veinte 20.000 mil, veinte mil milímetros. Entonces concluimos que 2 decametros es equivalente a 20.000 mil milímetros. Otra forma de hacerlo, tenemos 2 decametros y como vamos a multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4 décimos, por 4 veces 10. Entonces, nomás agregamos 4 veces 0. Y concluimos que 2 decametros es igual a 20.000 mil milímetros. Último ejemplo que vamos a hacer. Vamos a convertir 5.000 milímetros decímetros a kilómetros entonces primero buscamos los decímetros ¿dónde están los decímetros? decímetros aquí están los decímetros y los kilómetros los kilómetros están aquí y entonces para convertirlo vamos a tener que subir y por cada escalón que subamos lo vamos a dividir entre 10 ¿cuántos escalones subimos? hacemos la cuenta 1 2, 3, 4. Entonces vamos a dividir 4 veces los decímetros. Entonces vamos a dividir 5.000 entre 10. Y me da 500. Volvemos a dividir entre 10. Y me da 50 esos 50 los volvemos a dividir entre 10 y me da como resultado 5 este 5 lo volvemos a dividir entre 10 y me da como resultado 0.5 kilómetros y ahora dividimos los 4 1, 2, 3, 4 otra forma de hacerlo es vengo los 5000 decímetros ubicamos el punto, se encuentra acá y como lo dividimos cuatro veces por diez entonces recorremos cuatro veces el punto uno, dos tres, cuatro ¿Sí? entonces concluimos que 5000 decímetros es equivalente a 0.5 kilómetros les dejo unos ejercicios para que practiquen